Para esta actividad he creado una carpeta que se llama Sable Laser y dentro tengo una imagen que es la que voy a utilizar para realizar el fotomontaje. Abro la imagen con GIMP y a continuación voy a crear una capa transparente que se va a llamar Sable. Voy a cambiar el color de... A continuación, cambiamos el color de frente y de fondo. Empleando esta flecha doble. Y como color de frente vamos a utilizar un rojo. Muy claro que sea casi blanco. Con la flecha lo pasamos a los colores que vamos a emplear. Aceptamos y a continuación, con la herramienta de pincel, elegimos un pincel que sea circular, opaco, que sería este de aquí. En proporción de aspecto, empleamos uno en este caso esta imagen que es de 800 x 600 ahí dependerá un poco del dependerá un poco del tamaño de la imagen bien vamos a hacer una prueba a ver cómo quedaría si queda demasiado grueso como es el caso, pues reducimos el tamaño hasta obtener un tamaño adecuado. Bien, el sole debe ser más o menos así de fino, pues vamos a borrar lo que sobre. Bueno, pues tamaño 6 o 7 para este tamaño de imagen está más o menos bien. Bien, para dibujar la recta lo que hay que hacer es hacer clic sobre la posición donde va a empezar la recta. A continuación se pulsa la tecla de mayúsculas o Shift, que es la de la flechita hacia arriba y ya nos permitirá dibujar una recta. Si queremos que la recta tenga un ángulo determinado, se pulsa además la tecla de control y en vez de tener un ángulo libre, pues veis que va a saltos. Bueno, pues hacemos clic en el final y con esto queda dibujado pues, el, el sable. <coughs> a continuación vamos a hacer el brillo de la espada. Partiendo de esto como origen, para ello eh, elegimos la capa sable y la duplicamos. De tal forma que tenemos una copia solo con el sable. Y la vamos a pasar hacia abajo, bien con la flecha verde o bien arrastrando. Se puede hacer de las dos formas. Y le vamos a aplicar un desenfoque gaussiano es el filtro, difuminar, desenfoque gaussiano y para ver el efecto cómo va a quedar le aplicamos un desenfoque de 15 píxeles aproximadamente y ahí quedaría. Bien, para que el efecto <coughs> Eh, se vea mejor pues duplicamos esta capa con el desenfoque un par de veces más, eh, vemos que aumenta el efecto y lo último que quedaría sería convertir el sable en color blanco para que parezca que realmente está luciendo. Bien, para ello damos al botón derecho y elegimos alfa selección, que quiere decir que seleccione um, la parte que no es transparente. Bien, ahora vamos a hacer aumentar la selección. Y vamos a decir agrandar, seleccionar agrandar para hacer que esta selección sea un poquito más grande en un píxel, de tal forma que ocupe esta zona de aquí Y por último en colorear lo que vamos a hacer en esta selección es aumentar al máximo en la luminosidad para que nos convierta la selección a blanco pulsamos en aceptar seleccionar nada y ya tenemos ahí nuestro efecto sable láser refugiendo en, en color rojo si queremos podemos elegir otros colores pues azul, verde, el que más nos guste y ya estaría Bien, voy a guardar como siempre el proyecto y voy a exportar la imagen final en formato png o jpg está es dejo png y ya estaría pues esta sería la imagen final